hay una cierta preocupación que está pasando este fin de semana a raíz de estos acontecimientos sobre el referéndum revocatorio porque si bien sale maduro la cúpula si sí, no hay ningún problema hagan su referéndum pero colocan un plazo donde en 12 horas toca reunir 4 millones y medio de firmas o sea una firma cada cinco minutos no hay los puestos no hay la certificación no hay un aval no hay un ende que que esté fiscalizando eso no hay un no dicho a la maldita sea hay una cosa que es muy curiosa de ver cómo se acomoda Maduro. Cuando se estaban haciendo las elecciones en Barinas, las que perdieron dos veces, se dieron cuenta que eran las 4 de la tarde que se cerraban los comicios. Se cerraba. Pero ellos lo prolongaron hasta las 11 de la noche, a ver quién llegaba más a recibir votos a favor de ellos. Pero como esto es un referendo revocatorio donde el país está manifestando para decir: no queremos saber nada más de Maduro ni la cúpula de bandidos y. bueno. De holgazanes que hay ahí en ese grupito Entonces no les dieron sino 12 horas Y es algo que resulta casi que imposible Porque no da Primero no se saben a dónde van a quedar los puestos habilitados Segundo Para que en esas 12 horas se compruebe que las firmas son legales Que no son... Porque ellos están pidiendo todas esas garantías, ¿no? Hay un dicho que dice que el que las usa, se las imagina. Y aquí está pasando eso con Maduro y con su cúpula chavista. ¿Por qué? Porque ellos están exigiendo transparencia, porque cuando ellos lo hacen de parte de ellos, pues lo hacen de esa forma entonces ahí dice piensa mal y acertarás entonces qué es lo que pasa están jugando a la misma psicología que ellos harían en el eventual caso que estuvieran a este lado pero como ahorita están del lado de ella entonces están pidiendo esas garantías ahora el problema no está en que digan sí o que digan no sino que en 12 horas no se alcanza primero ...a reunir 4 millones y medio de firmas... ...a comprobar si son legales o no son legales... ...y sencillamente pues va a pasar... ...y entonces el referéndum se va para el suelo... ...mire el gran problema que hay... ...porque son muy acomodados... ...esto no pasa sino en los países que hay dictadura... ...porque independientemente así se me venga más de uno encima, me van a decir no, es que en Colombia también hay corrupción en Ecuador también, en México también, en Panamá efectivamente sí hay corrupción tienen toda la razón, pero hay una cosa que si no se puede socavar y es la ley así la ley sea buena o mala para este lado, o para este lado es ley y se cumple, pero es que en Venezuela no digamos, se coloca un artículo y ese artículo lo comete eh, la oposición o los que estén en contra del régimen de Maduro, eso es considerado hostigación al odio, traición a la patria y por ende va para a la cárcel, pero si es lo contrario si es el régimen en el que lo está manejando son herramientas que utiliza el estado para hacer valer la ley, Miren la gran diferencia estamos hablando del mismo artículo pero en diferente bando, definitivamente en un país donde no hay libertad muy difícilmente se puede pensar en un cambio y muestra de ello maduro ordenó frenar el referéndum está aterrorizado por la respuesta ciudadana el movimiento venezolano por el revocatorio se pronunció luego de que se conociera la nueva maniobra del régimen para truncar el proceso que podría desplazar al dictador chavista obviamente del cargo donde está atornillado para nadie es nuevo que el consejo nacional electoral es controlado por el chavismo por eso a última hora anunció los términos para la recolección de firmas para llamar a un referéndum revocatorio contra de acuerdo al CNE, determinaron que el próximo 26 de enero la oposición deberá recolectar 4 millones de firmas en 12 horas. Más de 4 millones de firmas. O sea, un promedio de 5 minutos por firma para activar el proceso revocatorio contra el dictador. Entonces esto es algo que... Realmente no, no reúne las expectativas, lo que están haciendo diciendo muchos de la oposición es algo arbitrario, es saber que vamos a unas elecciones que ya vamos a perder, como ha pasado en las elecciones pasadas, donde se juega se hace la pantomima de un voto popular, pero realmente el voto popular no sirve y caso de eso crucial fue lo que pasó en Barinas. En Barinas escogieron a su gobernador. Pero como perdió, perdió el régimen, entonces echaron algo para suelo y las volvieron a repetir y volvieron a perder. Esto es algo inaudito y es algo que debe controlarse desde ya. ¿Qué va a pasar? No sé.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 De la voz, el poder del pueblo se ve manifestado acá, por eso les invitamos a que compartan con nosotros esta noticia, que ustedes nos den a saber su punto a favor o su punto en contra para así sencillamente hacer una democracia en este gobierno que tanto lo necesita. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, determinaron el próximo 26 de enero la oposición deberá recolectar más de 4 millones de firmas, alrededor de 4 millones y media en 12 horas, 5 por minuto para activar el proceso revocado. Re contra el dictador. El proceso establecido por el Consejo Nacional Electoral es impracticable y viola las propias normas dictadas por el cuerpo para regularlo según el movimiento venezolano por el revocatorio Mover. Estas medidas lo único que demuestra es el miedo de dejar el poder. Él sabe que por la vía legal él pierde. Maduro está aterrorizado por la decidida respuesta ciudadana a nuestra iniciativa y ha ordenado a sus rectores parar en seco el desarrollo del referéndum, afirmó el grupo, es el principal promotor del revocatorio. Dicha determinación es abrupta, clandestina e improvisada. De esa forma el régimen muestra una vez más su inescrupuloso rostro al planificar este crimen angustiado por el acelerado interés ciudadano en participar en el referéndum revocatorio. Él lo sabe, que donde den vía abierta esto, más del 70% de la población venezolana va a acudir a hacer su firma. La oposición advierte las manchadas de sangre por este proceso abortivo del derecho a revocar, es una prueba más que tendrá que agregar la Corte Penal Internacional al expediente de violación de los derechos humanos cometidos por Maduro y su entorno de vagos. Nicmer Evans, politólogo junto con el dirigente social Cristiano César Pérez Vivas, del movimiento venezolano por el revocatorio Mover enviaron por correo electrónico a la sala electoral del tribunal supremo una solicitud pidiendo revisar la decisión del consejo nacional electoral aún sabiendo que el consejo nacional electoral como el tribunal supremo son totalmente chavistas arrodillados al servicio de Nicolás Maduro Pérez y Evans dijeron en una conferencia de prensa online que utilizarán los recursos legales disponibles para ejercer su derecho constitucional de pedir un revocatorio esta decisión del consejo nacional electoral lo único que está haciendo es cerrar la posibilidad de que ojo de que el pueblo de los de que los que están insatisfechos de los que están pasando la física hambre de los que realmente tienen la palabra esto es lo que les cierra la posibilidad de manifestarse de que ellos expresen lo que ellos quieren Esto es para la población venezolana, dijo Pérez. Lo ocurrido es una demostración que el señor Nicolás Maduro no quiere contarse en una consulta popular porque sabe que pierde. Según él, hace una cantidad, él tiene mucha gente que lo sigue. Los que lo siguen son los que se están usufructando de, de las cosas que él hace, y entonces, ¿cómo ha callado que aquí todos comemos? no vamos a convocar a la población a firmar el 26 de enero porque es físicamente imposible conseguir el objetivo de 4,2 millones de firmas en todo el país con solo 12 horas de plazo y 1200 centros cuyas ubicaciones aún se desconocen, imagínense, todavía no se saben a dónde van a quedar los puestos de donde van a firmar, entonces sobre la hora van a decir tales puestos, entonces es imposible, según las últimas Encuestas, 7 de cada 10 venezolanos manifiesta su deseo de un cambio Manifiestan el descontento que hay Mientras el referéndum es un instrumento que contempla la constitución Para revocar el mandato de un funcionario que haya cumplido la mitad de su periodo Ahora la pregunta Si según él, aquí me estoy refiriendo a esta belleza, a esta eminencia de Maduro Si según él dice que más del 50% de la población en Venezuela lo avala o sea, que lo sigue, que lo aplaude. Y que incluso tiene la osadía, o sea, eso es una babosa de las que él sabe decir, pero las dijo, ¿no? Que incluso si él se lanzara como candidato presidencial de Colombia, de Panamá o de España que el pueblo lo ilige, elegiría como presidente. Entonces, ¿cuál es el miedo, señor Maduro? Si usted está tan seguro que lo sigue el 50%, si está tan seguro que, que más del 50%, si está tan seguro que en esos países, si usted se lanzara como presidente, ganaría, entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Ni unas firmas permites? Es una buena pregunta. Eso fue lo que escribió Juan Guaidó en, en su cuenta de Twitter al cuestionar las condiciones fijadas para la recolección de rúbricas. Es ridículo anunciar... 1.200 centros de recaudación de manifestaciones de voluntad para que 20 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho. Eso es como colocar 1.000 litros de agua en un recipiente de 5 litros. Crítico César Pérez Vivas, uno de los promotores del revocatorio contra Maduro. No hay tiempo para notificar a los ciudadanos los puntos de recolección de las firmas que se definirán supuestamente terminaba hoy. No es factible, se tendrían que procesar 5 electores por minuto por 12 horas en todas las máquinas del país sin margen de error, indicó el Consejo Nacional Electoral. Ahí les dejo esta perlita. Hasta una próxima oportunidad.